Buen día, buen día a todo el equipo de buen mañana. Día. En el mes de octubre del año pasado, yo sentado de aquel lado, eh, en este mismo programa, hablábamos sobre el voto automatizado. Hablábamos de las elecciones del 6 de octubre. Y nosotros éramos lo, el único que decíamos que no había eh, sucedido ningún fraude en esas primarias que no había forma de demostrar nada porque nada había pasado, porque yo trabajé en un colegio electoral y yo sé cómo se ganan y se pierden las elecciones. Y que no es en función de un algoritmo como dijo Leonel Fernández. Dije que el tiempo me daría la razón. Pues vamos a ver, muchachos, lo que eh, copó los medios nacionales el viernes pasado, una vez ya nosotros habíamos terminado el programa. La... Fundación Internacional para Sistemas Electorales, que vino a la República Dominicana a ver cómo funciona el voto automatizado que se está implementando, la Junta Central Electoral dijo que no hay problema con ese sistema, que no encontraron ninguna anomalía, vamos a ver, lo tenemos, hija, el, el, los titulares, que no encontraron ni una anomalía. Incluso lo alabaron. Vamos a ver cómo dice eso. Fíjense que eso es del, de, del diario libre. IFES declara eficiente el sistema de voto automatizado para elecciones municipales. Estamos hablando, señores, de un, ya no de una, de una institución dominicana. Vinieron de fuera y vinieron incluso con fondos de Estados Unidos. ¿De fuera? Sí, gusta, sí me gusta me gusta ¿de fuera? Porque aquí nadie agua que, salada. Ah, no, es eh. una la, la Junta Central, lo compró Danilo. Eh. No, esta gente son de otro país eh. y vinieron con fondos de Estados Unidos son de para, que, eh, para que entendamos eh. más o menos por pues, dónde va la cosa. Eh. Pero no solamente eso, ponme el otro, Israel, el, el otro eh. el titular que mandamos. Eh, sí, complejo, no, no, esa no, sino la otra foto del IFES. Le creemos más a lo que... Eh, sí, le creemos más a lo, a lo que uno de aquí Era, que a lo que... Eh, la otra, la que mandamos ahora. Que... Eh, míralo ahí. Vamos a ver. Dice ahí, IFES no encuentra deficiencia en, audu, en, en la auditoría del, al sistema de voto automatizado de la Junta Central Electoral. ¿Qué van a decir ahora? Ojo que lo estoy diciendo hoy. Esta semana... Digo que tú tienes que aclarar. No, no, que yo es, no a nada. No, yo estoy diciendo no, lo que yo estoy diciendo. O sí, sea, pero espera un momentito. No, que yo no, para, no, no para una, una observación, Francis. una observación. <ríe> pero espérate. Mira, pero esa es la condición que pone EIFE, porque dice que el sistema está bien. bien diseñado para las próximas elecciones. Claro. Esa no es la auditoría forense. Pero, pero, pero escúchame, pero escúchame. Eso es pero en no, función del sistema de... pero, Lo encuentran pero, pero, pero, bien. Pero ¿Para para que, que es mi tiempo, en, yo estoy... en tu tiempo. Déjame irme para que yo no interrumpa. No, no, eso tu y vete. Déjame porque, porque es mi tiempo. Vale, yo o sea, no no vi, que tú estás tiempo, asegurando que, que yo no he encontrado tú no porque lo vas a no evaluando Ni me lo lo del vas a sacar de contexto. Esa auditoría, esa auditoría reflejó lo que hay para febrero y la auditoría de Alhambra que va a salir en la semana próxima va a reflejar lo mismo. Va a Dejar lo mismo. Ah, no, es que es así. Es que a mí nadie me va a sacar de contexto. Es que a mí nadie me va a sacar de contexto. Vamos es que a ver. Va no, es que es muy fácil. Tú quieres venir a justificar algo. ¿Eh? que después que se sentaron aquí por ejemplo a decir a si que hubo fraude el ¿Qué les que hubo fraude en esas elecciones ahora que están saliendo las realidades. La a... no ahora que están saliendo la prueba eso es aquí. mentir Ah, ahora que están saliendo la prueba ah, no la quieren admitir ahora no, eso no tiene que ver espera la auditoría de Alhambra que también, ah, sí, eh, que también, ver, también eh, es una compañía eh, española para que ustedes vean lo que pasó ahí Alhambra para que ustedes vean para la gente que decían que le inyectaron, ¿cómo se llama? Esteroides, Que le inyectaron esteroides. ¿Y por qué tu esfuerzo? Van a tener esfuerzo? que tragarse la palabra. ¿Y por qué tu, tu es esfuerzo para demostrar que, el fraude? No, no, que No, no va, fue fraude? no, para que ustedes vean, señores, que es que nosotros, cuando y, venimos y a un medio de te comunicación, tenemos te que crees. hablar con cuidado. ¿Y tú te lo crees? Que, tenemos que, que la pasión política tenemos que apartarla. Pero tú estás demostrando pasión. Es no, eso no es ninguna pasión. Lo que yo dije aquí, lo que yo dije aquí, era que no había fraude. Yo digo que hubo fraude. Yo digo que hubo fraude. En ¿y el qué? voto automatizado. No había forma de, de Yo digo de que hubo fraude. ¿Y qué? Por Eso de tú por tu pasión política. Ah. Eso es tú no, por pues, tu pasión política. Tú tienes una llamada. ahí, yo ¿Sí llamo a ver. ¿Qué? Buenos días. Ah, la pasión día. política que lo... Que lo Buen que día. Lo este, sí hubo fraude. Porque ah, en el 6 de octubre, precioso, no estaba la huella. Oye, te la huella. Ahora sí la huella van a estar. Tú no puedes votar por mí. Ahora, es porque eso. se comprobó en el simulacro. No, pero eso sí. lo vamos a mire. No, esper, no, no vamos a tener que esperar mucho. El 30 de, de enero va a finalizar la auditoría que va a reflejar cada voto, porque es que no, eso no es a lo loco. No, no es que, que ya tenemos eso. acceso a la tecnología. No, no es lo que usted piense ni lo, lo que yo piense. Ajá. Vamos a ver. Oye, ya yo lo comprobé en el simulacro que se hizo. Introducimos una cédula de otra persona y la pantalla tiró rojo. Si no hubiese estado la de otra persona, vota por, por esa cédula. Eso fue lo que pasó. Ahora no se puede. Ahora ellos van para afuera y ya para afuera que ¿Usted, ¿Usted qué es? ¿Usted es especialista en tecnología? Quienes están haciendo la auditoría son especialistas en tecnología. Olvidas y son los que van a decir, pero Isabel, gracias, gracias a la señora por participar. Lo que están haciendo esa auditoría, que va a salir posiblemente en la Déjala primera hablar. semana de febrero, va a, a, a, a arrojar lo que pasó ahí. Y ustedes, mira, me, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Les puedo asegurar que cualquier cosa que resulte de ahí, alguna debilidad, no da el traste con un fraude. Mira cómo estoy jugando la faja aquí. Hubo fraude. Eh, no al traste con un fraude. Ahora no bien, fraude. nosotros hemos dicho aquí, lo decíamos en principio, que si el PLD de Danilo se, se proponía, derrotarían a Leonel y lo derrotaron. Luego dijimos aquí que Leonel se iba del PLD y que iba a formar un partido llamado la Fuerza del Pueblo y lo hizo. Luego hemos dicho aquí que no hubo fraude y se está demostrando que no lo hubo. Ahora, dijimos aquí también que había una división dentro del PRM en San Francisco de Macorís. Yo no sé a nivel nacional no La división pero está en práctica, el PLD pero, pero, pero Ahí sí hay división grande Yo también le he dicho Ahí eh, sí es grande Hemos dicho en este programa Nosotros no tenemos de nosotros división te, Se pone Nosotros no tenemos eh, división Hemos dicho que había una división dentro del PRM Ponme la foto de Richard ahí Ay. Yo mencioné aquí ese tiempo a Richard Ay. Tejada <ríe> Y le decía ¿Por qué no estaba integrado? Pongan la foto de Richard, donde aparece con, con, con porque, Milenia ahí, levantándole ya, la mano. Ya, ya, ya, lo ya estaba de la evidencia, vencido. lo que ¿Y, yo ¿y decía qué fue aquí, lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero no le han dicho a este pueblo que ese es el presidente de la sala capital de San Francisco. Que ese fue Ay. el que el PRM eligió para que dirigiera... Y ahora no tiene importancia. Ah, pues entonces la verdad que había división del PRM. en el PLD que hay división. en el PLD que hay división. Antes de tu primicia. Antes de tu primicia, oye. Ah, bueno. Yo pienso que la política es una actividad que hay que Que que hay manejarla, que hay que pensarla con la cabeza. Cuando entra la pasión en la política, de eso te obnubile el entendimiento te voy a hacer una pregunta con ese con escenario ese que marqué. ¿Tú te crees que este país estaría en condiciones de aceptar tranquilamente el hecho de que el IFES o cualquier otra institución diga, sí, hubo fraude en la primaria. ¿Tú crees que estaría este país en esas condiciones? Yo pienso que si eso se dice... Si eso se dice, aquí estuviéramos en medio de una guerra civil... ¿Y qué está haciendo? ¿Está, está ya eh, no, eh, eh, que pasa, diciendo que lo que se va a decir es para que no haya una vaina no en el país? No, que los acontecimientos... Los acontecimientos después que ocurren no se pueden echar para atrás, no se pueden quitar. Amado. Y esas instituciones tampoco. Amado, van mira, a poner Bolivia, en, riesgo, en Bolivia oye, no fue así, en Bolivia le echan para pero atrás. Pero es que Bolivia no es la República Dominicana, Óyeme, ah. no van a poner en riesgo la paz y la tranquilidad de un país que vive en cierta paz y en cierta ah, tranquilidad. Ah, tú condicionado. No, yo lo que pienso es que el IFE y todo el que viene primero habla con la Junta. Ah, y con, y con ah, ah, ah no Medina. lo va ah, no a condicionar. No, la primicia. La primicia. La la primicia? primicia. Eh, para lo que decían que yo estaba equivocado. Eh, con relación a, a una división que hay Dentro del PRM En el San PLD, que hay, de división, en el PLD no, que hay división Pero déjame hablar Fulvio <risa> En este el PLD que, que hay división Yo en tu tema no te, no te, no te interrumpí e Incluso este la es candidata, este candidata de, de, de Miguel vaya, Vargas Y del vaya PENCO está dividida No, yo no voy a parar porque este, <risa> <risa> eh, Yo quiero escuchar yo a Yerya Vamos a ver Yerya Enfócate a Fulvio no, Una alta dirigente del PRM Que incluso <risa> fue candidata a diputada Por ese partido Precandidata Ajá se va a juramentar en los próximos días vale, con otro partido nosotros no, yo, no. La, la, no nosotros nada más lo tuvimos, va a decir, se va otro dirigente la igualdad, del nosotros PRM. solo tuvimos dos precandidatas no se va para el PLD, se va a ir para un partido intermitente nosotros dos solo tuvimos Según dos precandidatas oye tuvimos dos precandidatas y son actualmente candidatas a sé la Pero licenciada no sé, Dorina bien, no. fue precandidata no sé. y es no sé. candidata. Lo que Lo que me dicen, dicen, La arquitecta eh, María Elena Lora no, no fue, sé, can, no, fue precandidata no sé, y no es sé. candidata. Me dicen que una Solamente dos, no tenemos se más. Se va con el P, no, con ese no, con el otro, con el PRD. No, pero tiene que mi, dar la de no, no, pero sería una excepción. Mis fuentes me dijeron a mí que, que la una gente división, del PRD, me, Mis fuentes me dijeron que hay una división en el PRD. El PRD y mira, se Richard, está desmantelando. De el PRD se está desmantelando. Mira, Richard está juramentándose con, con, con mi lady. Entonces, ah, que dice, no, es que Richard detrás de no Richard hay una historia. Ah, Richard no tiene importancia. Sí, él es el presidente de la asamblea. Hay oficial. una historia de el PRM Le quedan dos meses. Que el presidente de la sala a Le quedan dos meses, le quedan dos meses. Bueno, pero, pero, pero es un, pero es un alto dirigente. Un que se paso puede, porque en falso, hay dios. Metió los lugares. dos pies. Me parece que fue muy desacertada la, la, la, decisión, en la en decisión de. En los no zapatos. Eso no está en cuestión. Dijo se Balaguer, no, se hizo un pupú fuera del cajón. Dijo Balaguer, se hizo un pupú fuera del cajón. <risa> Balaguer, pum, pum fuera del cajón. <risa> Yo quisiera que, por favor, cuando uno te hace un tema... <risa> Eso fue la primera vez que él dijo algo. ¿Y tú te, que te crees que haciendo también. esos temas se, se van a quedar callados aquí? Hay, una, hay una Buenos buenas. Buenas. Se rebata. Se fue buenas. la llamada. A ver, escúchame el caballero que estaba en línea ahí. Ah, ok. Buenos días. Atención, para finalizar. Dale la llamada. Vamos a ver. Buenos días. Le no, bueno, Sí, se... a ya, ya, ya le dieron ah. la oportunidad de borrar las huellas del fraude. ¿Cómo Hoy, fue? La... Que le dieron oportunidad, ¿Le dieron de, bo... oportunidad de, borrar de borrar las, las huellas, de... huellas del fraude de las. De las ah, oh, ah, ah, Pero ah, está, está bien, bien, esa es su opinión. Claro, está Gracias. bien. No, porque ella va a decir que no. Yo solamente ya que creo que no. en pruebas fehacientes. Yo no creo en, en, en, en, en opiniones, porque una cosa es su opinión. Y otra cosa es una prueba fehaciente que, eh, eh, eh, que, de algo que haya sido hecho por parte bueno, de Yer la Yan materia como yo no creo opinión, digo, Entonces, no. Me voy, me, yo tampoco creo en la voy opinión a de la para finalizar el okay, llamado, dame okay, 30 dale, segundos. Póngame la foto ahí de, de la encuesta que presentó Fulvio. Me, voy a hacer un pronóstico hoy, aquí. En primera vuelta en el función, cambio va. En función de esa encuesta, míralo ahí, dice que Abinader domina la preferencia. ¿Eso es verdad? <risa> y que el PR claro, porque yo no puedo aquí la a la gente. Pero dice ahí, léanlo bien, para noten la fecha, que el PRM y el PLD están empatados en las municipales. Lo que yo dije hace un tiempo, lo voy a repetir ahora y me la voy a jugar. El PLD va a ganar la mayoría de los municipios de la República Dominicana. El 17 de febrero estaremos hablando de eso. El 16 de el, el, 65, de aquí, vamos ver la el 65 y vamos a ver El de los municipios del país van a ser ganados vámonos. por el PR tenemos WhatsApp tenemos, al WhatsApp. WhatsApp, tenemos WhatsApp, vámonos al WhatsApp.